Yeah! 22. <risa> me, encanta. me encanta que tengan En control Me encanta Si los veíamos El programa de hoy Estaban todos encendidos Me encanta Tremendo y Sí, sí, oh, así tiene que ser Así que fuego. Todo por una docena de empanadas Que nosotros también queremos Ah, todo por una docena de empanadas No todo por di una cuenta docena de ese empanadas. Detalle. Nosotros también queremos La docena de empanadas Me encanta ¿Cómo Hola va? Ay, ese anillo es el Shazam Yo... Ay, qué antiguo <risa> Chicos, expliquémosle subt Subtítulos, sí, expliquémosle acordes, a los niños claro, quién, no, era no, no, no, quién era Shazam Pero Shazam era un personaje que tenía un anillo ¿Chocaba los anillos? Medio anillo. Era medio anillo Pero miren lo que es el anillo de, de gravina no lo podemos ver de una más Piedra cerca. roja. Ah, ¿se ve? Es hermoso. Claro, no, impresionante, impresionante el, el anillo. De negro, Ay, mira que le mandamos un beso a Grey. Bueno, con ese tenés que manifestar hoy todo, porque recuerden que hoy hay un portal energético muy importante, entonces vos que venís con un día energéticamente potable, eh, tenés <risa> que pedir. No, no, no, Gravina. No, no. No es no. así. No, no. No es? es así. Hay, la vibración hay que mantenerla arriba. Tenés que escuchar más FM1. Hoy la, la tenés abajo, la vibración. Me escucho a mí mismo, un poco nervioso. Me bueno, pongo muy nervioso. Bueno, me importa, pero la cosa es que hay que aprovechar el día de hoy, todo lo que quieras manifestar, lo tenés que sí. manifestar como si ya se te hubiese dado. ¿Qué quieres tener? Todo. Bueno, ¿qué? Algo. Todo. Bueno, pero algo. Eh, conducir la Vía Blanca con Gisela Campos. Pero eso ya te dijeron que sí, ¿no? ¿O sí o no? No sé. ¿No te lo han dicho? No. no. Bueno, bueno cuando, ser uno de los locutores del acto central de la vendima No, bueno, no, vamos a pedir mucho. Bueno, a ver, ¿qué más? Aparte, es un mangazo. No, <risa> no porque él no tiene nada que ver. No tiene ¿No nada, tiene que, nada ver? que ver con esa elección. No, sí, no sé. Bien. Eso me han mirá dicho. Mira la cara, mirá la cara de Pícaro. Eso me han dicho. No, escúchame. Sí. ¿Querés cambiar el auto? Sí. Bueno, entonces decí. Quiero cambiar el auto. No, quiero no, porque es justamente de la escasez. Uno cuando quiere manifestar no tenés que decir quiero. ¿Qué Chicos, tenés que se, decir? Se recibe de coach no. mañana. Ya soy coach. Ah, está la reina, está la reina, perdón. Siento que era vendimial. Después era, te hago era, la sesión de coaching. Esto era un programa de vendimial. Bueno, no, te lo digo. Eh, vamos a seguir conociendo reina. Sí, sí. Y Ay, vamos me, a yo de, me copo. Vamos a hablar de todos los actos centrales de la fiesta nacional de la vendimia, porque tenemos al responsable Algo. de la vendimia mayor. El responsable aquí hoy con nosotros. mayor, rey de la vendimia, sí. le puse yo hoy. Sí. Hoy va a estar con nosotros. Yo quiero, insisto, que quiero el rey de la vendimia. Bueno. Así que vamos a ver si lo instalamos. Me va a decir, por favor, basta de líos. Basta de sí. líos, reinas y reyes. Bueno, vamos directamente, ¿quién tenemos? El sur provincial. Ahí está, General Albert, ¿te gusta? Eso te pasa por no tener la Ganad carpetita. Ganadería. Acá está. Ah, muy bien. Ah, está acá escrito. Muy bien. Ah, Carolina Sendra. Mira a vos. ¿La quieres conocer? <risa> sí. Vamos. Albert. A los costillares. <risa> Qué rico. Soy Carolina Sendra, reina departamental de General Alvear. de hora, tengo una crepería en general Viar hablar con mi mamá y a la vez estudié abogacía, estoy en el segundo año. Eh, la crepería surgió porque yo estaba trabajando, tenía unos ahorros, no sabía en dónde invertirlos eh, así que me empezaron a salir ideas de crepes, de creperías insistía eh, insistí a mi mamá porque necesitaba alguien que me acompañara en esta, en esta nueva camino y fue quien me, me apoyó y ahí hace seis meses que tenemos nuestra crepería abierta. Eh, yo me presenté para Reina porque eh, empezando por San Pedro de la Tuel, que es el, de, el distrito que representaba, eh, mis abuelos, mis bisabuelos cuando emigran llegan ahí, mis abuelos siguen ahí, mis tíos, mi, toda mi familia. Entonces fue una manera de coronar tantos años de dedicación y esfuerzo a las tierras. Y también fue, me sentía ya en sí preparada, hace mucho tiempo que lo venía pensando, y este año me sentía preparada, así que acá estamos y se me dio el honor de representar General Alviar al final, así que muy feliz. <risa> Siento mucha responsabilidad encima, tengo a la vez muy feliz, muy agradecida obviamente, con muchas ganas de crecer, muchas ganas de mostrarle a toda la provincia y al país lo que tenemos en general alviar, nuestras culturas, nuestras tradiciones, así que no, mucho, mucha responsabilidad pero disfrutando y, y haciendo lo mejor. Mi objetivo como Reina General Alvear es poder representarlos a ellos en todos los departamentos que podamos conocer, provincias, llevar nuestras culturas y nuestros puntos turísticos a, a las distintas partes del país. Y como Reina Nacional de la Vendimia sería más o menos parecido a mi objetivo, es poder transmitir a nivel ya nacional eh, la cultura y las, los puntos turísticos, las tradiciones de todo Mendoza. Eh, la verdad que a la vez también trabajar mucho con las instituciones, tengo eso tengo muchísimas ganas. Eh, y de crecer obviamente como persona. Esto, como decía, es algo que no, no se vive un, siempre ni dos veces, solamente una vez. Eh, así que nada, sería poder representarlo y llevar nuestras tradiciones, nuestro legado cultural a todos los lados que se me sea posible. Mi objetivo como mujer, eh, la verdad que es crecer en mi carácter, crecer como persona, eh, exaltar en este medio el rol de la mujer eh, la verdad que es algo, como decía, es una responsabilidad muy grande. Quiero también poder a veces cambiar la idea de que por ser mujer tenés que ser bonita. La verdad que quiero, quiero que nos empecemos a, a valorar entre, entre mujeres y entre toda la población. Encontré parecido a una reina nacional de la vendimia. Eh, estoy pensando. P piensa, Casi piensa, piensa, piensa, te, te entrega la corona. Claro, pero. Casi. Claro, la subirreina, subirreina a vos. Exacto. 2004-2005. Exactamente. Dana Otero, claro. ¿Viste? Tengo parecido a Dana. Te mandamos bueno, un beso Danita. Un beso enorme. Eh, Tenemos. Creo que. Perdón, el director, el productor nos dijo algo recién. Ah, no, ahí está. Ah. Listo, listo. Perdón, perdón, perdón. Bueno, eh, la reina general Alvear ya está allí, como dice ella. Hay que salir del pillé y demás, de todas las cosas. Hay que ver más allá, ¿no? De, sí, de todo de lo la que pasa, de la belleza y demás. ¿Viste que cada una va con su proyecto, va con sí. su cosa? La, la reina de la ganadería también. ¿tensum? Después otro estos temas, después vamos a hablar, pero hay temas eso más importantes, vamos. Me muero. Me muero. Vamos con Pablo Moreno, director de producción cultural y vendimia. ¿Cómo estamos, Pablo? Bienvenido. Hola. Tengo que leer Buenas el cargo, tardes. todavía no me lo premio. Es largo. Es me largo, sale Paxim todavía. ¡Paxem! <risa> <risa> <risa> Uy, estaba en el subsuelo eso, ¿no? <risa> estaba en el subsuelo con el, de la Secretaría de, de, de, de, de, de, de Turismo. De Turismo, en la calle de, de San Martín. Sí, total. Hace mil años de eso. Bueno, bueno. ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? Primero vamos bien, segundo vamos, después de todo lo que ha pasado y sí. estar prácticamente ya en los ensayos finales, parecía una locura, con con la versión de máxima que habíamos preparado, eso uh -huh. también... Eh... Claro, por pues, encima eso, era como todo el tiempo ir como un poquito más allá, ¿viste? Porque no podías ir directamente porque no sabías qué panorama te ibas a encontrar cuando uh -huh. supuestamente, ¿viste? Cuando supuestamente no, cuando subieron los casos de COVID... Eh, bueno, todos empezamos a, a preguntar ¿Qué va a pasar ahora con la venimia? Lo primero que preguntábamos todos Sí, porque hubo como una, como un recreo Y después claro. vino esa segunda ola Y que nos, en lo personal hasta yo a, Yo caíste. también, yo fui Digo la ola esa Claro pico. Sí, la hora del pico. <risa> Me tiró la bola. Bueno, y ahora estar hablando de que estamos en esta versión de máxima donde ya los artistas que eran suplentes ahora ya son titulares. Uh -huh, claro. Los 750 van a ir al teatro griego. Eso... Wow. Y la verdad que es una alegría grande. Y sí. La, sí. la gente no tiene idea lo que pasa detrás de ese monstruo que terminan viendo un gran espectáculo, una hora... Elección de la reina, se van a la casa felices y contentos, ¿no? Palmas para el folclore, pero detrás hay un trabajo que es gigante, ¿no? La vendimia, la vendimia tiene un proceso natural de tiempos de producción y de, de trabajo, concursos y demás, que en definitiva eh, merece tiempos in, inevitables, digamos, de producción. Y esta vendimia tuvo... Prácticamente 90 días menos. Claro. Porque la decisión, cuando se toma, en realidad faltaba, faltaba muy poco para los tiempos límites. Sí. Entonces, bueno, eh, el gobernador dice: Sí, tenemos vendimia presencial en el Teatro Griego, pareció una utopía. Y, y empezamos a, a correr. Primera decisión fue hacer el concurso igual. Claro. Porque hubiese sido más cómodo y ahorrarnos un mes y medio, decir, elegimos un equipo y bueno, nada, y eso es. Loco, claro, claro adero, que se elija todo por la, por la claro, falta de tiempo. Que por se la falta entender, de tiempo. ¿no? Podría sí. haber sido una Podría opción. Haber sido bueno, una opción sí. Se decidió que no, llegamos con los tiempos del concurso, casting de artistas, empezaron los ensayos, primero los músicos, se nos enfermaban todos los días. Eh. Que no era una locura. Claro, que acá también pasó. Ahí pasó claro, en enero. Claro. En enero y dijimos, bueno, no sé, llegaremos igual siempre, mucho esfuerzo. Un equipo gigante que le pasaba lo mismo, uh -huh. nos enfermábamos claro. y teníamos que una semana... Eh, en stop claro bueno y stop por eso o estar traba hablando trabajo en casa otra y a veces es sí, la dos cosas. Y casi, cosas. casi inevitable no sí, claro. es y la verdad que hoy estar diciendo que los 750 ya no son ni backup ni nada van todos allá al teatro griego anoche empezamos una cosa inédita en el, en el arena Concagua el ensamble de todos los artistas que estaban en burbujas trabajando en distintos lugares se unieron en el Arena Concavo eso, por eso primera, era primera vez. la vez que se hace sí. históricamente, sí. digo, ¿no? Porque bueno, eh. siempre era de, de ese ensayo en diferentes escuelas, terminaban yendo al teatro griego. Ahora está este paso previo. Este paso pre previo, muy necesario, muy valioso. Ahí estamos viendo, qué hermoso. Y, y por primera vez... Poder tomar noción, inclusive ellos mismos que empiecen a entender lo que está haciendo el otro. Claro, del espacio, exactamente. Porque, Porque cada uno en su lugar practicaba su... Folclóricos no sabían la danza que estaban haciendo contemporáneos uh -huh. ni lo que estaban haciendo actores Que va actrices. en un mismo cuadro. Claro, exactamente. Claro. Entonces convivieron el equipo de Vilma y Fede eh, con el equipo de producción nuestra. Marcamos en el escenario... En, en el piso, los escenarios como si fueran tal y se pudieron ver por primera vez todos juntos. De, bueno, de, Debes tratar con, con Vilma y con Fede todo el tiempo. Digo, hemos qué, hecho, qué linda dupla hicimos, hemos ¿no? Hemos hecho, sí. y digo hemos, porque en el equipo de producción de, de nuestra oficina de Vendimia somos decenas, más otros tantos que son ellos. Y hemos hecho un único equipo porque si no, no hubiésemos llegado. Claro. Claro. Había mucho que conciliar, mucho que padecer por momentos y éramos o uno solo o no llegábamos. No, vale. Y, y, y lo otro que te iba a decir que esto esto de la arena concagua eh, pone de manifiesto que no es solo cultura, que salud nos ha estado apoyando, deporte se suma de esta manera. Claro, son muchas patas está, las que tienen que funcionar para, porque en estos tiempos, viste... Hay todo un gobierno que está eh, poniendo todo para que los mendocinos tengamos la vendimia. Y, y eso, eso trasciende, trasciendo lo, lo político incluso, lo estoy claro. diciendo. sí Sí, sí, sí. Ahora, hay algo que vos sabes mejor que nadie también, que sostener el Teatro Griego con dos días de tormenta como hemos tenido, ¿Eh? no es fácil. No, porque muchas veces en un día de tormenta se echa atrás el trabajo de semanas. Sí. Claro. Pero también. bueno, pero venimos bien, venimos eh, con los tiempos límites, como decían, pero bien. Venimos trabajando y muy contentos y yo creo que cuando pasan estas cosas también uno le pone un bonus track de no relajarse nunca. No, y aparte es adrenalínico, ¿viste? También, aparte venimos de estar como en una época o en un tiempo de incertidumbre, de sí. mucha también tristeza por distintas razones. Y es como que bueno, poder hoy estar montando todo esto, poder hoy estar diciendo, ay, vuelve la Vía Blanca, vuelven los carros, vuelve la, la alegría, el color, vuelve todas las calles, vuelve la gente también a, a tener esta posibilidad, turistas que puedan tener la posibilidad, cuántos eligen aquí en Mendoza para venir Muchos, y disfrutar claro. de la vendimia. Digo. Si bien, si bien la, el año pasado fue mm, hermoso porque más allá de, de todo hubo una película, por Ay, lo menos sí, existió. Sí, total. Y los artistas fueron sí, encantados con la película. Claramente, ¿eh? y nos pudimos reformatear en otra forma y bueno, todo bien. Nos hacía falta el teatro Total, griego. Ah, y yo, yo creo que lo que estamos viviendo estos días y lo que estamos por vivir, bueno, estamos en plena Semana Federal y, y la verdad que sentir el olorcito al, claro. al humo de la parrilla Total, y, el y, el, y los departamentos todos juntos disfrutando y conviviendo, hacía falta. O sea, yo creo que la pandemia sería si algo que nos dejó claro, es que lo que parecía cotidiano y normal... Cuando faltó no era tan ni cotidiano ni normal. Eh, había que ponerlo en valor. Absolutamente. Así que eso nos está pasando. Y tenemos, cerramos con Nicky Nicole y con Abel Pitos, las repeticiones. Sí. La segunda noche, primera y segunda noche, vamos a claro. decirlo así. A, eh, o sea que a pleno. A pleno. a pleno. a pleno. Nos parece que igual lo, lo simpático, y atando un poco lo que decías recién de los turistas, antes de decir que artistas cerraban la vendimia cuando sacamos la venta online, sí. eh, se agotaron. Más allá del artista. Que, no, yo, sí. que yo preguntaba, yo decía, mucho ¿pero la ¿cómo, los, ¿cómo van a ir a comprar las entradas si no saben qué artista va a estar la primera segunda noche? Bueno, eso, habla, eso habla muy bien de nuestra vendimia. Exactamente. Y fiesta. se agotaron También. los vuelos y tuvieron que agregar vuelos las compañías. Bueno, ha trabajado mucho la, la ministra, el gobernador detrás de eso, de tener más vuelos para la vendimia. Eso habla de que, de que goza de buena salud la vendimia. Absolutamente, claro. una reputación impresionante. Y mientras que otros, otros eventos se cancelan o se postergan, la vendimia vendimia está viva y, y no solo por este año. A mí me parece que es fundamental para el año próximo. Absolutamente. De me encantan. Los vecinos cancelaron. Los vecinos. ¿Quiénes son? San Juan. ¿Qué? Ah, no. No, no re, sí, es verdad. Los bueno. vecinos cancelaron. Es verdad. ¿Vos sabés que me extrañó mucho esa sí, decisión? Llamó, porque llamó mucho la todos, viste, ya anticipaban el tema del bajo, de, de los contagios y demás, ya estaba pasando. Y pasaba en muchísimos lugares en el mundo donde se había visto lo mismo. esta crecida y después eh, un descenso sí. también Además, como rápido. lo que decían los profesionales. Claro. La, va, va, vamos sí, a tener un pico muy fuerte, nos contagiamos todos y cae el... el la cantidad de pero bueno, vénganse para la Vendimia, que acá los estamos a todos. ¿Tenemos? Pero... <risa> Menos vuelos porque están todos llenos. Ay, Ay ¿por vamos, vuelo no? Los sanjuaninos, un autito, en dos terreno. minutos están acá y vienen toda... y disfrutan de la claro, fiesta Todos los sanjuaninos que nos están viendo. Bienvenidos Bien. siempre. Claro que sí. ¿Qué rivalidad hay amb... entre San Juan no, y Mendoza? Ninguna. ¿Para qué esa rivalidad? De ambos lados, porque también nosotros viajamos mucho para allá y nos encanta ir a San Juan. Somos, no. todos Eso, Somos todos cuyanos. Somos todos cuyanos. Bueno, para finalizar, yo había preparado un ping pong de preguntas y respuestas. Bueno. Solamente tiene que ver con la reina y tenés que adivinar qué año fue. <risa> Esas son las ¿Cómo? maldades, se le ocurren en el No, camarita. no, yo lo preparé. Se está maquillando y se lo Fer de Julio, yo lo preparé al ping pong. No, no, estuve toda la siesta preparando el ping pong. ¿Cómo que no hay tiempo? Toda la lo hice. Te quedaste sin ping-pong. Y yo estudié tanto para ¿Mi ver Mi reina nacional de la vendimia, dice la Campo, ¿en qué año fue? Creo que fue el 2005, okay. si no me equivoco. ¡Ay, qué bien! Eso se acuerda. ¡Qué <risa> <risa> <risa> no, no, no, no, ¡Nunca! ¿Hacemos una pausa? Gracias, muchas gracias Fuerte el aplauso a Pablo Moreno La cara responsable, ¿no? justamente de, bueno, de todas las producciones y demás Y de esta fiesta que como decíamos recién Es tan valorada no solamente aquí en, en la provincia En el país, sino en el mundo entero Y somos los dos, ¿qué vamos a decir? Así es, gracias, bueno, muchas gracias, gracias, por gracias por haber venido. Por favor, pausa pausa ahora Rapidito, sí, pausa, ya venimos Cuando sos el protagonista de la publicidad de Superviel, tenés beneficios, pero siendo cliente Superviel tenés muchos más, porque tenés tus tarjetas 100% bonificadas y un 50% de ahorro en tu primera compra. Pedilas totalmente online en superviel.com.ar Superviel. La oportunidad de tener tu próximo cero kilómetro está en territorio Jacopini. Contamos con Volkswagen, Chevrolet, Nissan y ahora también OLX, donde comprar y vender tus ados semi nuevo es mucho más simple. Vení a territorio Jacopini y viví la experiencia. Un lugar, las mejores marcas. Más info por WhatsApp al 261-468-7996 o en San Martín Sur 600 Jodi Cruz y en Avenida Mitre 530 y 721 San Rafael Banco Credit Cop. El banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Para sentirte seguro, siempre. Tres provincias seguros de personas. Para vos y tu familia, empresas o instituciones. Casa Central, 9 de julio, 1475 Ciudad. Teléfono 425-0716. Entrena tu mente. Dicho popular, el dinero no hace la felicidad. Divertite y competí con el juego que pone a prueba tu rapidez mental. Podés arriesgar. Hasta la victoria siempre. La ruleta de tus sueños. Lunes a viernes a las 20 por el 7. Banco Credicop, El banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo.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 .com.ar Super bien Estamos, ay Dios mío, me encanta ir conociendo cada una de las reinas ¿A dónde querés ir? Yo me quiero ir, recién estuvimos en General Alvear con sí. los costillares al sur Ay, al sur, exactamente ¿Te querés ir a la otra punta? Uy, del so ¿nos vamos al norte? Dale Sí, nos vamos ¿A directamente dónde? a La Valle ¿La conocemos a, a ella? conocerla a ella, Antoni La Barrera Soy Antonella La Barrera, reina del departamento de La Valle Decidí presentarme a, a Vendimia porque tenía ganas de saber qué se sentía vivirlo desde otra perspectiva. No como público, sino como eh, representante. Tengo 20 años, estudio el profesorado de docente de nivel primario. Eh, soy auxiliar en nivel inicial. Elegí estudiar como docente porque me gustan mucho los niños, por empezar pero también me gusta aprender y enseñar. Eh, compartir conocimientos es algo que, que lo creo como una base para poder vivir. Me gustaría mucho poder empezar con el proyecto que presenté, que hacía énfasis en los productores que perdieron toda su producción ante la tormenta que ocurrió el 16 de diciembre en La Valle. Pero también bueno esa, ese proyecto abarcaba a mucho, muchas miradas en realidad. Eh, la primera parte era empezar con mochilas solidarias, que estaría muy bueno poder empezarlo ahora, antes de que empiecen las clases, para que todos los chicos puedan empezar con eh, al mismo tiempo y ninguno se quede atrasado. Y después la otra, bueno, era como poder empezar ya a colaborar con ropa, con mercadería y poder ayudarlos a pasar este año tan crítico que es para ellos, eh, ante haber perdido todo un año de producción. Yo creo que como mujer mi objetivo principal siempre está en superarme Ser mucho mejor que el día de ayer Pero siempre siendo yo, siempre manteniendo mi esencia Y, y siempre también pensando en el otro vivir, vivir mi vida tratando de superarme con empatía y respeto Sí. carro más esperado en Vía Blanca y Carrusel. Atajate los melones. Claro. Ahora viste que ya no atajan. ¿No? Van con el palo, con el canastito. Sí, pero te digo que ese canastito hay que hacerlo bien reforzado, porque hay a veces te que... viene un melón que es bastante grande. ¿Y entonces... si va a sandía? Oh, también. ¿Ah? ¿Qué problema? Ah. No, no. Si toca sandía, de, de la, ¿vas de, a decir que no a la sandía? No. No, no, no, no, no. no. no. Toco, toco. Ay, bueno, a ver, qué me distraen. Eh, reina de, la, de General Alvear hoy sí. en este día, reina también de la Valle, al director también, al encargado, el responsable de todo lo que va a ir sucediendo con respecto a Vendimia y todo su equipo. Mucho para seguir conociendo en esta media, ahorita que nos tomamos de recreo para vivir Vendimia aquí en el 7. Me encanta. Eh, deberíamos tener vinito para terminar brindando Sí, obvio Te sirve un posta nada más Yo tengo que ir a dar las noticias en un ratito ¿Cómo cambiar ah, entonces el entonces no podemos Claro, yo no puedo sostener el claro. ejercicio del deber, ¿cómo se dice? Eh, algo así ¿Nos vamos con una perlita? ¿En serio? Ay, me asustan cuando dicen eso, no está chequeado esto ¿Nosotros no. nos despedimos? ¿Sí? No A ver, a ver Vamos al corte, seguimos todos con las palmas, eh Ahí vamos, eh ya vamos. ¡Ay, no! ¿Quién me vestía? Ahí no era normal López, chicos ¿Quién lo vestía a él? No era Norma López en ese momento ¿Por qué esas falta? ¿Por ¿Qué? Estoy tratando de entender qué fue lo que llevamos Muchas ese día al programa. De la línea, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Bueno, bueno, después, después le, le, le, en la próxima les decimos que de se viene con la rueda de la fortuna. De la fortuna claro. Nosotros nos tenemos que despedir hasta mañana a las 19.30 aquí en Sentíben. Chau, chau.